Las nuevas rampas de accesibilidad para tu camioneta ya llegaron a Servi 54 Equipamientos. Alta calidad de materiales, con los estándares de seguridad requeridos para transporte de personas en sillas de rueda. Y si querés equipar tu camioneta... En Servi 54 Equipamientos, gran variedad de butacas y asientos Llantas, defensas, ventanas, revestimiento interior, audio y accesorios Importación directa, stock permanente Buscanos en Facebook, Servi 54 Equipamientos Whatsapp 099 520 425 Juan Lacase, Colonia